La CELAC fue creada formalmente el 23 de febrero de 2010 en la Cumbre de Río. El respeto a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia y la protección de los derechos humanos y democráticos forman parte de sus principios. El presidente venezolano, Hugo Chávez, fue el artífice de la primera cumbre de la CELAC, realizada en Caracas, Venezuela, en diciembre de 2011. Su objetivo es construir definitivamente la integración de los países latinoamericanos. En esta ocasión, la cumbre contará con la participación de la Unión Europea, primer inversor en América Latina. El 43% de las inversiones europeas en el extranjero se concentran en la CELAC. La CELAC agrupa 550 millones de habitantes y se extiende a más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Es el esfuerzo de integración más amplio en la región. Le propongo que hagamos un comparativo entre la CELAC y otros bloques económicos en el mundo. En el continente asiático destaca la PEC, que también engloba las economías de América y Oceanía. Tiene 21 miembros, entre ellos países latinoamericanos como Perú y Chile. En el continente africano existe la Comunidad Económica de los Estados de África Central, CEAC, integrada por 10 países y considerada la institución regional más importante de África Central. Reúne a los países de la Cuenca del Congo, los del Golfo de Guinea y la región de los Grandes Lagos. La Unión Europea, que estará presente en la cumbre de la CELAC en Chile, tiene 27 países miembros, entre ellos Alemania, España y Francia. La CELAC supera todos estos bloques con la membresía de 33 países. Sus principales economías son Brasil, México y Argentina.